Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José y para todos los que no me conocen, estamos haciendo videos de tecnología. Eh, hemos adquirido un, un reloj tipo Apple Watch, entonces ahorita es bien el intro para que vean cómo es el reloj. Eh, bueno muchachos, por aquí tengo eh, la cajita. Entonces, más que todo quiero que, que vayan viendo el tema de, de, la, de la caja. Es un smartwatch, eh, tipo smartwatch, Z32 Pro. Y eh, de este, entonces con esta camarita vamos a ir eh, grabando todo lo que va a pasar estos... Momentos, déjenme acomodo la, la cámara. Y, y hasta eso vayan poniendo en los comentarios qué tipo de, de accesorios les gustaría que Que compráramos para irlos haciendo el review. Una de las cosas que me gusta de, de este reloj, básicamente, es que viene completo. Eh, la verdad ya lo hemos estado... Utilizando un cierto tiempo, ya como una, una una o dos semanas, entonces puedo dar mi, mi experiencia o, o, o mi, mi punto de vista acerca de, de este reloj. Entonces, quédense en, en el video. Ahorita vamos a ver qué tal es, vamos, van a ver qué nomás viene en este reloj. Ya que personalmente yo lo buscaba en internet y no había mucha reseña acerca de este reloj, entonces es muy importante antes de adquirir saber el punto de vista de más personas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a, a ver. Bueno, muchachos, ya tenemos aquí el tipo smartwatch color negro. Aquí nos damos cuenta, vamos a ir, van a ir viendo, tal vez yo aparezca por abajo de la pantalla, algún lado. Es un Z32 Pro ¿Cuál es la diferencia de esto a lo del mercado? Que me ha gustado un poco Sí, me ha gustado eh, Creo que se puede mejorar un poco el sentido de la batería Podemos ver aquí que únicamente lo que va a funcionar es el botón eh, rojo Que tiene una perilla, da la vuelta Podemos cambiar los temas El, car eh, el cargador de, de este smartwatch ya es como imán No. Entonces eh, vamos a abrir Se abre por la parte de acá abajo Levantamos estas pestañas y la presentación es súper linda, ya que viene el, el reloj con varias correas en, en imagen, cómo podría quedar. En la parte de aquí podemos ver estéticamente eh, las correas y cómo es el, el, el reloj. no Una de las ventajas que me gusta de este reloj es que la pantalla es muy grande, a diferencia que en el mercado yo solía ver eh, relojes con pantallas pequeñas, entonces lo cual en este modelo en especial han aprovechado básicamente un 70% de la pantalla, aquí tenemos el manual y todo, aquí venía el cargador pero el cargador ya lo tengo puesto en un lugar asignado, vamos a, a dejar caer esto, entonces eh, igual el manual viene el tipo del de, reloj con, con varias correitas, entonces es muy dinámico, este es el reloj y acá viene en la cajita de, de las correas, vienen dos correas por defecto, en este caso me vino una verde, eh, que es súper dinámica la verdad, en, el, en la cajita te enseña cómo tú tienes que poner las correas, vamos a ver, eh, también tiene una correa negra, así es como viene la correa, pero en este caso me ha gustado más la verde, Ojo que eh, puedes comprar correas a tu gusto, a tu manera. En Ecuador principalmente, donde yo me encuentro ubicado, que es Quito, la capital. Encuentras correas de, de smartwatch desde 5 dólares. Este en especial es un smartwatch de 44 milímetros. En la caja mismo nos indica, y armado más el paquete. Vamos a hacerlo esto nuevamente, rapidito. Y, y, y rapidito es esto, nada más. Por aquí me parece que venía que decía 44 milímetros, pero sí, totalmente seguro las correas son 44 milímetros. Lo bonito que me gusta es que la caja una vez cerrada queda nuevamente bonita para poderla decorar en, en, en tu habitación. Aquí vamos a sacar el tema de, del protector que viene. Viene así el reloj y voy a enseñar un poquito más en esta cámara. Vamos a hacer la, el encendido. Ya viene con mica Y claramente dice Smartwatch. Da una vibración. En este efecto yo ya he tenido puesto una, un, pan, un, una, un fondo de pantalla. Ahorita intenta conectarse a, a mi celular. Pero no se va a conectar. Por lo que ya está apagado el Bluetooth. ¿no? Entonces déjenme le retiro un poquito esto. Para que se pueda ver. Se pueda ver mejor, déjenme buscar unas pinzas. Y lo voy a poner por acá. Entonces, así es como se ve el reloj, déjenme lo limpio. La verdad, como les comento, ya he estado utilizando el reloj. Solo este sirve, entonces con esto podemos cambiar las ahí se bloquea se des, y se desbloquea tiene para poner más opciones revisar notificaciones eh, las llamadas poderlas recibir aquí notas grabadas de voz mira podemos cambiar el tema de las aplicaciones como viene si te gusta ahí eh, aquí podemos seguir cambiando o que sea como vino de, de stock tiene el tema del bluetooth, calculadora para tomarte las fotos el, desde el celular una vez conectado el tema del brillo lo podemos bajar Aquí vemos cómo se baja o cómo se sube. Ponemos un visto. Ya. Entonces aquí ponemos un visto. El tema de trotar, Twitter, alarma. Nunca he puesto una alarma, la verdad. Podríamos ponerla, pero eh, yo creo que con el celular ya está bastante bien. El tema del, del WhatsApp también llegan las notificaciones. Podemos poner música. Revisar mensajes tenemos la calculadora, damos uno para atrás y se va para atrás, el bluetooth, eh, revisar los contactos, se escucha claramente en, en, en el video este, y eh, la música es de 44 milímetros, como quedaría puesto, básicamente este ponemos acá abajo, y este va acá arriba, A ver, ya lo puse mal. Ahí va. Y así quedaría, ¿no? Te lo pones en la, en la, en la muñeca que, que tú prefieras. Y esto va por acá abajo. Lo vas metiendo, listo. Y así es como queda el reloj. ¿No? Para poderlo desbloquear, como les comento, tiene la opción de una aplicación de descargar las imágenes. y Esta es una imagen súper dinámica que, que ya viene por defecto, ahorita les muestro. Y se ve claramente que ocupa casi todo, por no decir el, el 90% de la pantalla. ¿No? lee el tema de, del corazón, vamos a verlo ahorita rapidito el ritmo cardíaco van a esperar un rato y esto empieza a medir ahí vemos el tema de las pulsaciones, cómo empieza a subir, 72 cómo empieza a bajar, vuelve a subir vuelve a bajar vamos a ver el tema de las sentigas estamos de 36 grados eh, tu cuerpo medición, vamos a ver en qué, en qué temperatura nos encontramos bueno, se ha demorado un poquito pero la idea es que mostrar este reloj que es el, el smartwatch Z20, Z32 Pro entonces si van a adquirir este reloj y se lo recomiendo totalmente Eh, como les comentaba, si van a adquirir este reloj, se lo recomiendo. Básicamente es un reloj muy económico. Está horneando los 34 dólares. Sus correas, para poderlas intercambiar, es de 5 o 6 dólares. Depende qué modelo compres. He visto correas de 7, 8, 12 dólares. O, o las de metal. Que son muy bonitas estéticamente. Eh, bueno, yo nada, este antes tenía el, el de Xiaomi este chiquito, lo cual era muy útil y todo, una de las desventajas, bueno este de acá, un, un Xiaomi es contra agua, pero el SmartWatch Z32 Pro no es contra agua, dice ser que es contra salpicaduras de agua, pero no, no, no nos tomemos muy a pecho, porque de pronto si se te moja, se te puede dañar, a mí ya se me ha mojado un poco, en estas dos semanas que le he ocupado, pero no he tenido ningún problema, significando que puede ser que sí sea contra salpicaduras de agua, pero no hay que fiarnos mucho de, de este aspecto. Entonces voy a dejarles aquí unas eh, bonitas imágenes. de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 Del, del smartwatch para que lo puedan ver y, y lo puedan visualizar espero que les haya gustado este vídeo y dejen su pulgar arriba si les gustó, algún comentario que otro reloj les gustaría que revisáramos en el, en el en nuestro canal tenemos varias ideas ya y vamos a enseñar a, a, a instalar varios programas, a subir a nuestra plataforma, ya tenemos una página web como tal, donde vamos a hacer un par de cosas, y, y bueno, eso básicamente, nos vemos en una próxima aventura, dejen su like y no olviden suscribirse.